Campeones de League of Legends en 10 segundos. Shumi, se pone un escudo. Se sube un aliado y le pasa el escudo. Se baja del aliado. Tira esta cosa que es lo vea, Cubre y corre. Tira esta cosa rara. Que tunea. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribilo en los comentarios.